¿Cuánto tiempo, gentuza? Os echaba de menos. Os echaba de menos a todos y al canal de YouTube, sobre todo hacer este hobby que me encanta. Y por eso el otro día estuve recapacitando, mazo, empezó fuerte el vídeo, ¿no? A tope ya. Recapacitando un poco sobre por qué no estoy trayendo contenido al canal. Y me he dado cuenta, tengo un error súper clave yo en mi contenido en general, que Twitch lo trato de enfocar al variety, a traer muchísimos videojuegos, y YouTube creo que es más fácil abarcar más gente si lo centro en un videojuego. Por eso estos vídeos que hago yo de... Nuevo videojuego en el canal, New World, tal. voy a centrar mi contenido en New World, voy a centrar mi contenido en Valorant. Al final acabo dejando el canal. O sea, llevo creo que cuatro meses sin subir vídeo, una barbaridad de tiempo. Y me encanta subir vídeos, pero por falta de tiempo, falta de ganas y que no me aparece, No me no me, ah, ah. me puedo trabar, eh. que llevo sin grabar vídeo muchísimo, estoy desentrenado. Es que no miro ni a la cámara, me da vergüenza, tío. Pero bueno, en resumen, que... Lo que a mí me gusta jugar videojuegos Y yo cambio más de juegos que de calzoncillos. Me da igual 8 que 80 Puedo jugar PUBG, Valorant, World of Warcraft, Stardew Valley, Project on Void Me da absolutamente igual Juego todo lo que me dan, o sea que es que el canal debería de ser de videojuegos en general Y a mí también lo que me gusta es que la gente Esté a gusto jugando videojuegos Que la gente entienda que videojuegos puede jugar Vea juegos nuevos Y para eso mi canal ahora no se va a centrar en nada Se va a centrar en videojuegos en general O en lo que me apetezca, me salga de los cojones Pero sí que va a empezar este febrero Con reviews de juegos que ya me he pasado Reviews que tenga ya más de 100, 200 horas Así puedo dar una explicación clara y además, como tengo tantas horas, yo creo que tengo esa experiencia en el juego pues, para daros mi opinión. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo súper corto, simplemente para decidos, decidos, decidos, coño, lo que se va a venir en el canal y que espero que esta vez no lo deje. Yo creo que la única forma de que mi canal coja una constancia es jugar a lo que me apetezca y hacer vídeos de lo que me apetezca no centrarlo en una cosa porque yo no me centro en una cosa nunca me centro en una cosa si es que lo que digo cambio mucho de videojuego pero bueno, en resumen eso que a mí me pones el juego que tú quieras enfrente lo cojo lo enchufo y me puedo tirar 100 horas seguidas pero hasta 100 horas corto y me voy a otro juego entonces no puedo centrar un canal en el que le quiero dedicar más de 100 horas y en lo que quiero subir más de 100 horas de contenido a un solo juego ¿Entiende, no? nada un besazo nos vemos próximamente en nuevos vídeos de videojuegos <risa> Y os prometo que no se vienen más vídeos de esto de mi vuelta, a YouTube, porque es que no. Esta vez es la buena, lo prometo, lo intentaré. No quiero ser famoso ni nada, pero quiero hacerlo a gusto y que vosotros estéis a gusto con mi contenido. Así que, un saludo y hasta luego.